Hola a todos, yo soy Valeria Novera y estás en Bio Neurosabiduría somos un gran equipo a nivel internacional y estamos continuamente escuchando las dudas las preguntas los comentarios que nos haces a través del canal no olvides compartir este audio y todos los demás para que mucha más gente se vea beneficiada y pueda empezar a sanar y despertar en conciencia. Uno de los grandes temas que nos han estado pidiendo muchísimo es el tema de los significados de esas combinaciones de números que están apareciendo continuamente en sus vidas, como el 11-11, el 22-22, etc. Pero no saben a qué se refiere cada uno. Entonces vamos a hacer una serie de respuestas que nos dan los ángeles y arcángeles para que entonces conozcas qué es o cuáles son estos significados que nos están mandando en esos momentos. Así que si aparece de repente el 11.11 /11 porque tú volteaste a verlo o estabas en la parada del camión o eh, entrando al aeropuerto o saliendo de tu coche ...o viendo la televisión y de repente aparece... ...no, acuérdate que nada es una casualidad... ...todos son diocidencias... ...entonces, vamos a empezar esta serie... ...es muy importante que anotes, que estés muy claro... ...o que siempre estés escuchando... ...de qué tratan los mensajes que te están enviando... ...entonces, estos son los significados de las combinaciones... ...de los números que aparecen frecuentemente... Y que los ángeles y los arcángeles quieren decirnos. Mira, a menudo tus guías te darán un mensaje que, que va a incluir una combinación de dos o más números. Esa es su manera de comunicarse. Es una manera muy sabia. Porque todo en la vida se, se mueve a través de la energía, los números, etc. Los significados de los dígitos triples y combinación de dos números te los vamos a dar si tus mensajes por ejemplo contienen tres o más números vas a mezclar las respuestas de las diferentes combinaciones de los números por ejemplo si continuamente notas la secuencia 3 1 2 entonces vas a escuchar el significado de la combinación de los números 1 y 3 más la combinación de, del 1 y el 2 o si te sientes guiado o guiada vas a sumar los números empieza a escuchar a tu maestro interno continúa sumando los dígitos subsecuentes hasta que tengas un número de un solo dígito entonces vas a mirar el significado para ese número en particular hoy vamos a Iniciar con el 11, 111 o el... Y cada día vas a conocer la respuesta y significado de la siguiente secuencia de números. Cuando aparezca 11, 11, 11 o los números que te acabo de decir... Te están diciendo los ángeles y arcángeles, monitorea cuidadosamente tus pensamientos y asegúrate de estar pensando solamente lo que deseas, no lo que no deseas. Esta secuencia de números es un signo de que hay un portal de oportunidad desplegándose ante ti y tus pensamientos se están manifestando en lo físico a velocidades récord. El 111 es como la luz brillante de un foco. Significa que el universo ha tomado una instantánea de tus pensamientos y los está manifestando en lo físico. ¿Estás complacido o complacida con los pensamientos que el universo ha capturado? Si no, es el momento de corregir tus pensamientos. Pide que te ayuden tus ángeles con esto si tienes dificultades para controlar o monitorear tus pensamientos. Empieza a cacharte en esto. En el siguiente audio podrás encontrar la respuesta de la siguiente secuencia. 22, 222, 22, 22. Besos. No olvides compartir. Es muy importante. Y marca la campanita para que aparezcan los videos y los audios en el momento en el que los subamos. ¡Gracias!